Hola gente, Pura Vida Soy Alonso Castro y este es el canal de Más Tecnología Durante las últimas semanas se ha dado un incremento muy importante en el número de estafas que se realizan a través del uso de la aplicación de Móvil. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son estas estafas que se están realizando, cómo funcionan y lo más importante, qué hacer para evitar ser estafado o estafada. Así que quédese con nosotros hasta el final de este video y si es posible, compártalo con otras personas para evitar que les suceda lo que a muchos ya lamentablemente les ha pasado. Simpe Móvil es un servicio provisto por el Banco Central de Costa Rica que permite el traslado de dinero entre cuentas bancarias por medio de mensajería SMS de una forma rápida y sencilla. Independientemente de que su cuenta bancaria esté en un banco público o privado, Simpe le permitirá mover pequeñas cantidades de dinero las 24 horas del día, sin ningún costo por transacción, hasta un monto máximo de movimientos de aproximadamente $250 a $300 diarios. móvil es tan útil que se ha convertido en una de las formas de pago más populares en Costa Rica y por eso han aumentado las estafas. A continuación, les explicamos cómo pueden evitarlas. Solicitar devolución de dinero enviado por error. En este caso usted recibe una llamada de una persona desconocida que le indica que le hizo un depósito por error a su cuenta a través de la aplicación de simple móvil y que por tanto le solicita que le devuelva ese monto. Además le indica que le tuvo que haber llegado a usted un mensaje de texto de confirmación del depósito. Lo que pasa es que ni el depósito se hizo ni el mensaje de texto salió del sistema automático del banco, sino que fue creado manualmente y enviado por el delincuente. Acá lo que usted debe hacer previo a devolver cualquier tipo de monto es verificar si realmente ese dinero está en su cuenta bancaria. Falsificación de comprobante de pago. En este otro tipo de estafa, el delincuente le muestra a usted un comprobante o se lo envía de forma digital sobre un supuesto depósito que le ha hecho a través de Sirpe para que a cambio usted le brinde un servicio o le entregue un producto. Lo que pasa es que este depósito en realidad no se ha realizado y por tanto el comprobante que le están mostrando es falso. En este caso lo más importante es que antes de que usted brinde el servicio o entregue el producto, verifique que el monto fue realmente depositado en su cuenta bancaria. Hacemos una pequeña pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje sus dudas o comentarios en la parte de abajo de este video. Solicitud de datos para que Simpe no se deshabilite. En este tipo de estafa, lo que hacen es llamarle a usted, supuestamente de parte de su banco, indicándole que el simple móvil se va a deshabilitar, a no ser que usted actualice unos datos de forma inmediata. Entonces, le van a enviar un enlace por correo electrónico, por medio de un mensaje, SMS, o ahí mismo le solicitan esos datos. En este caso, lo que usted debe hacer es no brindar datos, terminar la llamada cuanto antes y si el simple móvil dejara de funcionar, solicitar a su banco que le brinde asistencia. Solicitud de apoyo para un proyecto de bien social. Para este tipo de estafa lo que hacen las personas es que colocan una campaña en las redes sociales indicando que están realizando un proyecto de acción social o que se le va a ayudar a alguna persona con necesidad y que por lo tanto le solicitan hacer un depósito a un número de teléfono por medio de CIP móvil. Lo cierto es que este dinero que es depositado por muchas personas en pequeñas cantidades y que al final se convierte en un monto muy importante nunca se ha entregado a ese proyecto social ni a esas personas con necesidades por lo tanto se convierte en una estafa acá lo importante es que antes de colaborar con eh, una persona o de apoyar un proyecto social y de hacer su depósito debería estar totalmente seguro de que es real ese apoyo que se está brindando hasta acá este video si le gustó, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y le agradeceremos muchísimo que pueda compartirlo para que evitemos que otras personas puedan ser estafadas. Nos vemos pronto.